aquí, en la playa de los cielos con las cuatro jinetas del apocalipsis. O la pájaras O la pájaras pero esto hablaremos después. Es? Ahora, ¿eh? ¿Vosotras vinisteis seguís siendo las cuatro jinetas del apocalipsis? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué quieres ser? ¿Qué jinetas eres tú? Sí, la peste. ¿La peste? Encantado de conocerte. <risa> He oído hablar mucho de ti. ¿Puedo sí, olerte ¿no? a comprobar. Hago <risa> <Amo, voy> bien! <risa> que la peste no te bueno, ¿eh? Pues La peste, Muy bien. ¿eh? Muy bien. La sequía. La, o sea, la, el hambre, el hambre. O sea, ¿El, el, el, el, el geneta apocalipsis es hambre? Ya, pero no, yo me lo trajo. la sequía. Es el caballo de la escasez. Seca, de la sequía. ¿Sequía? económica. ¿Necesitas que te moje de alguna manera? No, no, es en otra aplicación. ¿Tú qué geneta eres? La muerte. Muy de ti siempre ¿no? he oído hablar. La importante. gente está agobiada ahí con la muerte. Mira, y diré que de la buena persona. La muerte, claro. no. Es lo peor que te puede pasar en la vida, más mala que un bicho. Ah, sí. <risa> claro, <risa> con esa carita. Ah, pero verdad no. Mira que ahí sale la brujilla <risa> <risa> Ahora me lo pongo pon cara de buena, para la muerte. La buena muerte, claro. La buena, la la muerte, buena, muerte. buena muerte. La buena muerte. Sí, mira, mira con pena, bueno. que te mira, mira con pena. Cuando vas, a no coger, cuando vas a coger el alba de alguien le miras así sí. ¿Cómo le miras? ¿Cómo le miras? <risa> <risa> ¿Y te ríes? te ríes? Sí, me río, Claro, sí. hay que reírse Hay que reírse de la muerte, la muerte. Con, Hay que reírse con la muerte y de la muerte ¿Estamos de acuerdo? Hay que celebrar la muerte, la muerte. El? El hambre. El hambre. El hambre. ¿El hambre, ¿qué te apetece? ¿Te ¿Tenemos chocolate? ¿Tienes algo? ¿No? tienes hambre? Sí, pero el hambre ¿Has Sí, hambre, hambre hambre. Amigo, yo la verdad es que hambre, yo, yo le llego a la conclusión de que hambre ahora mismo en el mundo no hay, ¿tú crees que hay hambre? ¿Qué dices loco? No? ¿Cómo que no hay, hambre? no hay hambre? Yo creo que no, yo creo que, bueno, esta vez sí ¿No bueno, te has hambre tú, cabrón? Yo no tengo hambre. <risa> Diva. Gracias diva. Es mi nombre artístico. Claro, ella, ella ha pasado de jineta de, de, de, de, de, de la poca. Yo sequía, puedo decir muchas cosas de, de, de, de, de, la la, de, de, de la sequía a la puta diva. Ella es la puta diva, una nueva estrella del circo de la playa, pero ya hablaremos de eso después. Y entonces, los cuatro Vientos del apocalipsis, esto está claro ya, eso sí que es una señal inequívoca de, de que el apocalipsis ya sucede. Las pájaras, las pájaras de la nueva civilización. Entonces, la primera pájara es la puta favor. La segunda pájara es la pájara verde. ¡Cura <risa> <risa> <risa> <risa> de Sonic! ¡Cura de Sonic! ¡A mí! ¡A mí me gusta la chola! <risa> es que tengo. Pero yo creí que era más Chony de ella que tú. <risa> no, yo soy diva. <risa> es verdad, pero la por la diva. Chony diva tampoco está mal, ¿eh? <risa> es que diva es todo. <risa> Entonces tenemos a la pájara puta diva, a la pájara verde, a la pájara de la libertad y a la pájara choni. Ich lebe La muerte se ha pinchado. No, la A lo mejor la, sale la, líquido. La... Un baile verde con la pájara. <risa> bueno, eh, yo sigo grabando. <risa> bueno, ¿qué, qué, qué pasa ahí en no el la hobby? Para, vamos a volar. Los gine, las jinetas del apocalipsis, eh, ¿qué hacen en sus ratos libres? Sí. Dibujan, Hola. leen. Ir a la playa, leen. Se relajan antes del apocalipsis, claro, que... No, no, nunca se para, nunca se para, Esto es como el campo, Nunca ¿eh? se para de hacer cosas, ¿no? ¿no? siempre hay cosas que hacer, siempre. Al que lo vea, deja el ordenador. Ponte a hacer cosas. Sí. O el móvil. <risa> estudia, y los cabrón. porros, y haz algo por tu vida, coño. Yo estudia. Yo estudio. Estudias la, diseña interiores. la sequía diseño interiores, eh, Cachondrix. La, la, la puta diva. Bueno.